Esperen un segundo. ¿Empezó la clase de español? Hola, bienvenidos a nuestro canal. Buenos días. Ahora a las casi once. Y voy a hacer la clase de español en línea. Por eso estoy en la oficina. Y últimamente regresamos día a poco, ¿sí? vamos a hacer nuestra en Taronito, pero todavía muy ocupados, muy messy, pero sí poco a poco. ¿sí? Y esta semana empezó la clase de español, pero en línea, misma escuela, pero en línea. 스페인어가 너무 어려워서 한국말로 하는데 아무래도 처음에 온라인으로 이런 수업을 내가 안 하고 싶었는데 조금 불편할까 싶어서 조금 걱정했는데 생각보다 린앤리네아 문제가 없어요 왜냐면 이제 내가 어느 정도 스페인어를 알아듣고 그리고 뭐 만약에 모르는 거 있으면 질문할 수 있는 그런 리벨까지는 왔기 때문에 생각보다 불편함 없이 재미있게 하고 있어요 그리고 새로운 친구도 있지만 가시 미스모 그래서 너무 재미있게 하고 있어요. 이제 단비꺼에서도 우리 보통 일상이 돌아온 것 같아요. 다니아는 이 시간에 뭐 준비를 하든 일을 하거나씩 그렇게 하고 재미있게 하고 있어요. 라라라. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Valeria? Hola, tengo tacos. ¿Los compraste, Valeria? El señor que me lleva a la escuela la calle ah, okay, okay. muy amable muy amable hola chicos yo no los había saludado cuando estaba Hayato en clase yo me andaba bañando y después me puse a trabajar en unas cosas y no había agarrado la cámara y ahorita de hecho ya salimos de la casa y vamos camino al salón de belleza porque toca cambio de look bueno no cambio de look pero de hecho me voy a retocar mi tinte porque tiene como Cuatro o cinco meses la verdad que no me pinto el cabello Y ya ven que me lo había decolorado Entonces las puntas están rubias Y luego al centro está como naranjita Un color caramelo que es el que me pongo normalmente Y luego acá está mi raíz Y la verdad es que ya se ve de tres colores el cabello Entonces voy al salón de belleza a arreglarme eso Y Hayato también va a ir a cortarse el cabello en la otra estética Vamos a salones de belleza diferentes Pero sí es el plan de hoy. Acaba Hayato manejando, concentrado y se fue por el carril que no debería de irse. Esperen un segundo. Chicos, y ya estamos aquí con nuestros nuevos looks. Hayato muy guapo con su corte de cabello. El mismo que se hace siempre, pero ya le hacía falta un retoque y yo... De nuevo tengo el cabello castaño. No puedo creerlo. Estoy muy feliz. Aparte, me ha gustado mucho cómo se me ve de lacio. Y estoy considerando hacerme un permanente lacio. Nunca me he hecho uno. Hayato, ¿te gustaría que me haga un permanente lacio? Sí, straight. Sí. sí. Es muy estilo asiático el permanente lacio. Pero en fin, estoy muy contenta con mi cabello de nuevo castaño oscuro. ¿Me iba bonita? Sí. Sí. Estrecho, uh, chulo. <risa> Straight to Kringo, Y mm. Thank you. Amigos, y acabamos de regresar a nuestra casa, que de hecho es un desastre, un desastre total. Porque ta, ta, ta, ta, ya nos van a instalar por fin la carpintería de la casa. A partir de mañana Vienen a poner las alacenas, la cocina, las puertas, los closets, todo. Así que... Nos toca irnos a dormir con mis papás por unos días, pero está bien porque va a valer la pena. Vine no bolet, puerta, secar el blanca o café. Ya lo que como se enga, creo que que no es nada Sí, no hay nada. <laughs> solamente tenemos la puerta de sí. entrada ahora no hay ayuda en la No. por eso ahora vamos a sí, de hecho todo el tema de decoración que les habíamos contado en los otros videos que subimos en mi canal ya cambió completamente cambiamos de idea, la cocina es diferente, los colores de la casa son diferentes de hecho acabamos de pintar las dos paredes que teníamos color verde ahora van a ser de otro color y todo va a ser sorpresa para el house tour que seguramente mucha gente está esperando el house tour también pero... yo también sí yo también estoy esperando el house tour miren de hecho esto de aquí es nuestro sofá nuevo ¡Tatán! tenemos un nuevo sofá este el house tour se va a tardar un poquito ¿eh? porque pues todo esto toma tiempo así que poco a poco pero sí. el que va a salir tarde o temprano va a salir sí y sí, entonces les voy a mostrar ahorita un poquito del tiradero que tenemos. El desorden antes del orden, sí. Este es el desastre que tenemos en la sala. <ríe> tenemos el sofá que teníamos cubierto con una sábana porque cambiamos el color de la pintura a blanco. Y pues por acá están los muebles que compramos. Están acá. <ríe> Estos son los que... ¿Cómo se llama? La manija de las puertas, aquí las dejaron Este, tenemos esto por acá La cocina es esto Todavía no hay nada <risa> Pero, no sé, dos semanas después No, no tanto tiempo, tal vez una semana Ah, ok Sí, en una ya. semana Ajá. Perfecto Sí, va a estar perfecto, aquí abajo va a ir a las cenas, arriba también el refrigerador ahí se queda, pero esta la protegimos con una bolsa para que no se vaya a llenar de polvo. Hayato, enseñales por favor nuestra lujosa puerta del baño. Por favor, vean esto. Carísimo, es lo compramos en París. El de Es que es estilo japonés para que no extrañes tu país. No, pero... Nos va a salir un fantasma de ahí de la nada sí pero después vamos a tener una puerta muy bonita también ya va a existir puerta aquí en la oficina y también closet por allá, allá está todo aventado y acá está la recámara está está todo... o sea nos quedamos sin casa la verdad pero es temporal sí muchas en día 가야 할것 같은데 그래도 우리 탐피코 했으니까 이렇게 부모님 도움을 많이 받고 그런 거할 수가 있는 거잖아요 그거 너무 너무 고맙고 너무 좋은 일인 것 같아요 아무래도 몬테레에 있었을 때 조금 그 부분에서 다니아가 너무 많이 힘들었잖아요 다 혼자서 해야 하고 저음에 하는 일들을 y yo que aquí bien ¿no? sí, la verdad es que sí, yo estaba convencida de eso y sabía que si nos veníamos acá pues no iba a estar completamente sola y que mi familia me iba a apoyar cuando lo necesitara como en este caso que nos quedamos temporalmente sin casa porque van a poner la carpintería que es algo muy bueno y es temporal, solamente una semana pero estoy muy contenta de tener el apoyo de mis papás, la verdad, sí. sí, sí, sí, es algo muy bonito de México eso, el sí. apoyo de las familias, sí, es uh -huh. muy normal, sí, es muy normal um... y es muy bonito, Pero sí, sí, 맞아요, 왜냐면, 그런 부분에서 좀 일본이랑 멕시코가 조금 다른 게, 약간 일본 사람들은 도움을 많이 받는 걸, 아무래도 이제 아닐 때잖아요, 그래서 도움 없이, 뭐, 잘 살아야 한다, 그렇게 생각을 하는 사람이 많아요, 근데, 멕시코는, 약간, 도움은 줘야 하고, 받아야 해. 이게 완전 그냥 보통 생각인 것 같아요. 그래서 내가 힘들 때는, 누가 도움을 줄 거고, 만약에 다른 사람이 힘들 때는, 우리가 많이 도와줘야 돼. 약간, 이게, 당연한 거라고 생각을. 해요. 하시는 분이 많은 것 같아요 음흠. 그래서 엄청 자연스럽게 우리가 만약에 뭔가 도움을 필요할 때 부모님이 약간 하나도 불편함 없이 뭔가 좋은 마음으로 많이 해주는 게 나한테는 처음에는 너무 미안했었어. 모나 너무 불편했어. 음흠. 어떻게 보면. 근데 이제 조금 익숙해졌어. 받아야 할 때는 잘 받고 대신에 언젠가 우리가 좋은 거 줘야지. Y acá, Iroque, sí, tiene Ahora que vayamos a casa de mis papás, les vas a tener que cocinar comida japonesa o comida coreana. Sí, intercambio. Sí, intercambio porque mi mamá seguramente nos va a tener muy chiplados. Así que hay que hacerle comer mínimo uno o dos días, ¿ok? Sí, sí, sí, sí. El es es ongo chunge ¿Tania? ¿Qué pasó? Sí, esto normalmente es lo que más extrañaba cuando estaba en Asia por eso decía que me sentía sola uh -huh. porque quería estar con mi familia porque sabía que entre nosotros nos íbamos a apoyar y pues en Japón estábamos los dos solitos y también sí. en Monterrey estábamos los dos solitos sí. Uh -huh. sí. Sí, sí, como Asia Sí, igual que en Asia entonces yo sí tenía muchas ganas de estar con mi familia de estar aquí, de que tuvieras esta parte de la cultura de México que es bien bonita. Sí. De cascojana. Que outro negócio? Ok. Quando éu fiz? Ah, Tania Delmano, sinhíl, tem. Ah. Nós íamos juntos. Nós íamos juntos. Nós íamos juntos. Nós íamos juntos. Nós íamos juntos. Nós íamos juntos. Nós íamos juntos. me que 음 그런 것보다는 약간 아 나는 이렇게 지내는 게 좋아 아니면 아 이런 거 하고 싶어서 여기 왔어 뭔가 이런 느낌 음. 예 네. 네. 약간 그런 거 느꼈어 예 그래서 그날 너무, 응? 네? 네. 너무 행복했어 아 은어도 재밌었고 예 근데 그런, 그런 것 같아 왜냐면 어떻게 보면 약간 몽테레이에서 담비고에 왔으니까 아무래도 몽테레이에서는 할 일이 너무 많았잖아? 그리고 친구도 많았고 학교도 갔었고. 조금 걱정이 있었지. 아무래도 단비꺼에 와서 조금 심심할까? 아니면 뭐할 일이 없을 것 같다. 뭐 조금 그럴까? 그런 걱정도 조금 있었어요. 있었는데. 알고 있었어. 아하. 모두 알고 있었지? 아마 <웃음> 보시는 분도. 아하. 그래도 약간 그날 때부터 조금 생각이 바뀐 것 같아. 약간 아, 뭔가 이렇게 엄청 음.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 이 좋은 시간인 것 같다는 게 진짜 많이 느꼈, 느꼈어. 행이라 하였다. 그런데 이거리고 내가 알고 있어, 너는 우리 가족이라 너무 잘 지낼 것 같아. 너무 잘 지낼 이 아직 한달 걸어봐서 한달안 됐나? 마스 멘오스. 하지만 이제 약간 그런 점을 느낄 수 있어서 좋았어. <웃음> No La con areiro quedó Ay, ¿Es Sí. Y lo mejor es que vamos a estar con Prim las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Prim. Prim, saluda a tus amigos. Hola. Bienvenidos. Y eh, gracias por ver. Corta. Soy hermosa, lo sé, pero corta. Ay, tengo sueño. Amigos, ya estamos instalados en el cuarto de visitas de la casa de mis papás Ya estamos muy empillamados, listos para dormirnos Y les queremos recomendar una serie que estamos viendo y que estamos obsesionados De verdad está muy bueno Se llama Alice in Borderland Ya lo está poniendo Hayato en el Netflix Y la verdad es que está buenísima Es una serie japonesa que es de ciencia ficción Y un poquito de mucha acción y sangre está muy interesante la verdad es que no esperábamos mucho de la serie y nos terminó encantando y ya vamos a terminar la temporada 2 o sea sí ya vamos a acabar estamos en la temporada 2 hayato ya la vamos a terminar está muy bueno la verdad si no lo han visto se los recomiendo sí. últimamente vemos muchas series japonesas como makanai, Love está muy bueno, ¿verdad? También. muy muy bueno, lloré ah, y a esto ah, es solo Ajá. sí, pero sí, bueno y también The Journalist. sí, está muy bueno y el mejor es el de el samurai, ¿no? ah, ¿esto? sí, sí está samurai chistoso Kourmet, sí. y también me gusta mucho esto la favorita de Hayato sí, muy divertido sí, te lo comiendo <ríe> Oigan, de hecho nos trajimos hasta nuestra tele. Uh, Chicha cápsida.